el disfrute, la vida no es para soportarla, es para disfrutarla y abrazarla, la creencia de que debemos encogernos de hombros y vivir una existencia de escasez, sufrimientos y privaciones para tener nuestra recompensa en el cielo, es una creencia codependiente, y sin embargo la mayoría de nosotros todavía tenemos temporadas en la que la vida es estresante y reta nuestra habilidad para soportarla, pero en la recuperación estamos aprendiendo a vivir nuestra vida, a disfrutarla, y a manejar las situaciones como vienen. Nuestras habilidades de supervivencia nos han servido bien. Nos han acarreado en tiempos difíciles de niños y adultos. Nuestra capacidad para congelar sentimientos, negar problemas, privarnos a nosotros mismos y lidiar con el estrés nos han ayudado a llegar donde estamos hoy. Pero ahora estamos a salvo. Estamos aprendiendo a hacer algo más que sobrevivir, podemos dejar ir conductas de supervivencia enfermizas. Estamos aprendiendo maneras nuevas y diferentes de protegernos y cuidar de nosotros mismos. Estamos libres para percibir nuestros sentimientos. Identificar problemas, resolverlos y darnos a nosotros mismos lo mejor. Estamos libres para abrirnos y sentirnos vivos. Repite conmigo. Hoy dejaré ir mis miedos y temores para disfrutar y vivir. Escogeré un nuevo modo de vivir, uno que me permita estar vivo, estar viva y disfrutar de la aventura. Mensaje canalizado por Valeria Noveroli Mayo 2021 Gracias, gracias, gracias.